cogemos eh, por grupitos cucharaditas de, de cera y la echamos eh, en una esquina y en la, la esquina opuesta Hola soy Arbe y bienvenidos a mi canal y hoy vamos a hacer una vela moteada vamos a utilizar eh, parafina con colorante blanco y parafina con colorante azul los colorantes, las crayolas de los niños pequeños vamos a intentar hacer una especie de, de cielo azul con unas nubecitas blancas tenemos la cocina siempre al baño maría, vamos a calentar la parafina ya sabéis parafina podéis encontrar en, en ferreterías cererías por internet le añadimos la, el colorante la crayola, la crayola podéis encontrar en cualquier kiosco o librería, removemos para que se mezcle bien el blanco con la parafina. Vamos a hacer con este color blanco, vamos a, una vez ya, ya está fundido todo, le apagamos el fuego y vamos a, a revolverlo, a batirlo, para hacer, pues eso, eh, una que se nos vaya espesando la cera y mantenerlo como a punto de nieve podéis ver cómo se va, va enfriando la parafina recordad, primero tenéis que calentar de todo la cera para mezclar el color y después dejarlo enfriar poco a poco y ir batiendo Con cuidado, con cuidado vamos a ir removiendo poco a poco. ¿Veis cómo se va endureciendo poco a poco la cera? ¿Le podríamos haber añadido eh, un, una esencia. Si queréis en casa le podéis añadir esencia. Bueno, espero que os esté gustando el vídeo, como estamos al principio, pero ya sabéis si os gusta darle un like, dedito para arriba para los algoritmos, también podéis suscribiros y activar la campanita para recibir notificaciones sobre mis vídeos y por supuesto, dejadme en el comentario que queráis, si os gusta, si no os gusta, si tenéis dudas sobre algo, Alguna pregunta Sobre anilina, sobre esencias Lo que queráis Ya veis el El aspecto que está cogiendo la cera Aún está calentita Y con eso vamos a hacer las nubes Vamos a utilizar eh, De molde Pues un brick le he cortado la parte de arriba y así nos ahorramos en moldes ya tenemos la cera lista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 Y vamos a ir echando, dejando huecos entre la acera. Vamos a ir amontonando un poquito la, la cera blanca para que no se nos, eh, nos vea por las paredes de la vela. Aquí aún me queda un poquito líquida. Esta... Hacer a recordar, eh, voy a separarla un poco porque primero voy a echarle la azul, pero después, en cuanto eche el azul, seguiré echando un poquito de esta. el recipiente para calentar la, la parafina y echarle el colorante azul. Vamos a calentar ahora la otra parafina. La hemos fundido y le añadiremos ahora el colorante azul o sea la crayola un trocito de la mitad de la crayola nos llega y a remover Bien, ya hemos ya hemos apagado el fuego y ahora vamos a echar un poquito de este azul sobre la cera blanca que echamos dentro del brick Solo hasta que las cubra nada más, eh porque ahora vamos a seguir echando cera blanca. la acera que teníamos separada por montoncitos ya veis como el un montoncito a una esquina contra la pared y otro montoncito sobre la otra esquina la opuesta Terminamos de echar la cera blanca que tenemos... Así echamos toda la cera blanca que habíamos reservado. ¿eh? De todas formas no va a ser una vela muy grande. Ahora que se nos olvidaba eh, sumergimos la la mecha eh, pues en la cera azul mismo, sumergimos y la estiramos en la bandeja para que nos quede derechita a la hora de meterla dentro de la vela. Terminamos de, de verter el color azul sobre la cera blanca que tenemos. Prácticamente hasta cubrirla. Puede que quede algún montoncito sobresaliendo, también queda bonito así. Ahora, antes de meter la mecha con un palito de los de brochetas le hacemos el agujerito en el medio, llega al fondo, lo movemos un poquito y no vamos a dejar que se nos enfríe la cera eh, con el palo, eh. ya inmediatamente ponemos la mecha. Necesitamos un poquito la, la cera azul Solo es un poquito para terminar de cubrir Sí, nos queda ya listo Y bueno, recordar Si habéis eh, eh, suscribiros darle al like Por los algoritmos Si habéis llegado hasta aquí Muchísimas gracias Ese es el resultado de la vela Vamos a desmoldar Vamos a romper el brick Y repito, muchas gracias por haber llegado hasta el final recordar dedito arriba Al like para los algoritmos suscribiros si aún no lo habéis hecho y activar la campanita para, para saber cuando subo los vídeos y aquí tenéis el resultado final de de esta velita aún nos queda terminar de quitarle el tetraví que es muy fácil y cortarle la mecha Ya está cortada la mecha y listo nuestro cuadrado de, de nubes aquí la tenéis y muchas gracias por haber visto este tutorial espero que os haya gustado muchas gracias